Si estás en las selvas de Colombia o Costa Rica y te pica la machaca, cuidado, te espera una muerte segura, a no ser que copules antes de 24 horas. Al menos, eso es lo que asegura una leyenda popular. Realmente, este fulguromorfo ni siquiera tiene veneno, pero la peculiar forma de la cabeza pudo originar el relato. Su publicación en revistas en la década de los 70 pudo popularizarlo, pero este insecto solo se defiende mostrando los ojos de sus alas y emitiendo sustancias fétidas.